Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo. Dios ha dispuesto que su obra de santificación se haga en cada uno de nosotros, sus hijos, sin hacer distinción de personas. Todos somos llamados a la felicidad, a vivir una vida con propósito y dignidad, a ser como Jesús. Estamos llamados a la santidad, nos exhorta el Papa Francisco. Y esa es precisamente la misión de la Virgen María Santificadora que ha llegado a esta tierra de Colombia para manifestarnos que en estos tiempos, cuando el mundo está ya en crisis a nivel de todas las instituciones, empezando por la familia y continuando con la política, la religión, la economía y toda la sociedad, viene María Santificadora a apaciguar las almas y alimentarnos en la fe y en la esperanza. Nos invita, como Juan el Bautista, a allanar los caminos del alma para vivir la presencia de Dios en cada uno de nosotros. A eso nos llama Nuestra Señora, a que seamos conscientes de que Dios nos ama con infinita misericordia, con un amor que no se agota, que se renueva y nos renueva en la medida en que nosotros nos dispongamos a la gracia. Aquel que nos creó es el que nos puede recrear de nuevo cada vez que la debilidad nos quiera derribar. La Virgen Santificadora nos invita a, de, a enderezar esos caminos de nuestra vida, a despojarnos de ambiciones de poder, de grandeza y vanidades, y de toda clase de cosas y apegos innecesarios que aparentemente dan felicidad, pero que finalmente nos impiden vivir en plenitud y nos dejan un vacío existencial. Ella viene a advertir de la maldad que nubla la tierra, por el abandono de Dios y el derramamiento de sangre humana que hace brotar torrentes de lágrimas de sus ojos maternales. El mundo se ha vuelto fratricida, lo dice ella a través de su vidente Federico Blandón. Así es, y todos somos testigos de esta ansia de poder y de dinero que ha desplomado las edificaciones y por doquier crece la ciseña del odio, de la venganza, de la calumnia y del egoísmo consumista. El mundo entero vive una desolación y una falta de sentido profundo. Los mensajes de María santificadora son sabiduría, que perfila las sendas de la santificación, que nos invita a vivir los valores del Reino de Dios, las enseñanzas de Cristo Jesús, el amor, la humildad, la esperanza, la perseverancia, la pureza de intención, la, la oración y la alegría. Ella lo ha dicho en sus mensajes desde 1976 a Federico. Solo quedará todo aquel que aspire a la verdadera sabiduría, ciñéndose a las primitivas enseñanzas de Cristo Jesús en la tierra, a la palabra ciencia de los santos evangelios. Cristo vive eternamente. María es fuego inagotable de amor, y en ese ardiente abrazo de esos dos corazones purísimos, nos tenemos que dejar consumir. No nos cansemos de buscar el bien y la alegría profunda de vivir una vida con propósito, a pesar de las dificultades y sufrimientos. Dios ve y juzga todos los hechos de la historia y hará triunfar la verdad y la justicia. Creemos con todas las fuerzas que Dios sostiene el mundo, que su promesa de amor es eterna que conoce las intenciones del corazón. Dios es el Dios de la vida y actúa a través de la historia, pero respeta la libertad de cada uno de nosotros. Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento de su pueblo peregrino. Él escucha el clamor de sus hijos en la desesperación. Y como en los tiempos antiguos, la opresión y la injusticia claman al cielo por su liberación. Yahvé no esconde su rostro ante el llanto de sus hijos, se muestra compasivo y está dispuesto a hablar cara a cara con cada uno. No nos obliga, sino que nos invita a la conversión. En este mes de noviembre, mes de todos los santos, nos unimos a su intercesión. Ahora vamos en este momento a a hacer un instante de oración, en este día tan grande, primer sábado del mes de noviembre, vamos a orar, y yo los invito para que juntos hablemos con Dios que está presente, en este instante. Gracias Señor, porque tu presencia está aquí dentro de mi corazón, porque no haces distinción de personas y a todos nos amas con predilección, Bendito seas Dios de amor, tu misericordia y tu fidelidad son eternas. Te doy gracias por el regalo de la presencia de la Virgen Santificadora en nuestra privilegiada tierra y por todas las bendiciones que ha derramado en todos los que en su advocación creen. Con su mato maternal nos abriga y es protección infalible de las acechanzas del enemigo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 Dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Acoge a Israel su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Sintamos la presencia de la Virgen María en nuestras vidas, en nuestras casas, en medio de nuestras relaciones, Quitemos el velo que no nos permite ver para que podamos contemplar con los ojos del alma el encanto de sus dedos aterciopelados que acarician nuestra frente y nos dan consuelo en las tristezas, que palpan el dolor de nuestra enfermedad y nos sanan, que recoge nuestras lágrimas de soledad, de abandono y nos devuelve la paz de sentir que no estamos solos en el mundo, que Dios está con nosotros y nos acompaña en el camino. Madre bendita, por tu poderosa intercesión ante la Trinidad, ten presente nuestras necesidades, de todos los que están enfermos, de los que huyen y son desplazados de sus territorios por la violencia, de los que están presos, de los migrantes. Madre, intercede por tantos que viven atados a las adicciones de toda clase que los hacen esclavos por los que no encuentran horizontes y mueren cada día en el engaño, por los que viven una muerte silenciosa, por los que están tristes. Tú los amas. Así sientan que el mundo los olvide. Tú les das esperanza. Muéstrales en su interior que tenemos un Padre que nos ama y que Tú eres la Madre que nos espera. Consuelas, consuélanos en la aflicción, Señora de la esperanza, y danos alegría en el espíritu, bendice a las familias para que el amor nos una y más que ser casas donde vivamos y nos alimentemos, sean verdaderos hogares de crecimiento y refugios de paz, danos la fortaleza para reconocer nuestros errores, para pedir perdón y perdonar para empezar de nuevo cada día, vivir este día como si fuera el último y hallar la paz Unidos para siempre a todos ustedes nos despedimos Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso Llegue a cada uno de ustedes y a sus familias El Señor los bendiga y los guarde Les muestre su rostro y les conceda la paz El Señor les bendiga y les guarde Les muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén